Me estoy acercando al lugar de la consulta popular de la voluntad del Carlos me de a unas cuantas personas que esto les va a interesar mucho. Ahí al fondo se ve dónde van a estar votando para frenar lo que Maduro quiere poner el día 30 de este mes la constituyente en Venezuela esto lo explicará mejor otras personas, pero básicamente consiste en blindarse, asegurarse que el pueblo no puede hablar escogiendo a representantes del pueblo, según él pero en la práctica lo que significa es que para él el pueblo no vota sino que vota él por el pueblo. Son millones los venezolanos fuera de Venezuela que hoy en distintas partes del mundo van a estar votando para que se les escuche y se entienda que ellos tienen voz y voto. Hace casi 40 grados de temperatura, pero aquí estamos. Puramente por vocación y por amor a, a la justicia. Enseguida me voy a ir acercando, estoy invitando a algunos amigos a que se unan a este vídeo a ver qué pasa. Entre ellos, Mario Picasso, que me imagino que está en Miami. Voy a hacer yo, que me llamo Jordi Picasso, de Hombre del Tiempo, y no soy familia de Mario, ¿eh? ni el familia mía. Y le diré a Mario que aquí estamos cerca de los 40 grados. ¿Cómo te quedas, Mario? Bueno, creo que ya voy a ir adelantándome un poco. Espero que esto salga bien. Hombre, sí que me toca un poco de cerca, porque tengo familia venezolana. Mi tía y mi tío, por su cuenta, hermanos los dos de mi mamá, fueron a Venezuela desde Cataluña años ya, y ahí tuvieron su familia matrimonio, hijos. Luego la vida les devolvió a, a Cataluña a todos, incluyendo a mis primos. Por tanto, Venezuela siempre ha estado presente en mi familia. Aquí en Madrid, por lo que voy viendo, hay un ambientazo a 40 grados al sol lo mejor será si puedo ver a Leopoldo López padre, padre del encarcelado líder de la oposición Leopoldo López el padre vive en Madrid ya no puede entrar en Venezuela le conocí en Roma el año pasado en una rueda de prensa Allí le tomé una declaración corta que he subido hoy en SoundCloud. Lo he enlazado en mi página de Facebook hace unos pocos posts. También esa pregunta que hice en esa rueda de prensa, curiosamente, hoy he visto que la rebotó el Miami Health de español porque mi pregunta fue interesante, la conexión entre Maduro y Podemos. Y lógicamente Leopoldo López Padre me dijo que Podemos es una desgracia que le ha caído a España. Y ahí lo sacaron en el Heraldo de Miami, el año pasado, me he dado cuenta hoy. Está enlazado en mi SoundCloud. Vamos a ir viendo. No os mareéis. Hay movimiento. A ver, cuéntanos para la prensa qué está pasando aquí. ¿Sí? Venga, ven para acá, ven para acá. Ven a Zardana. No, no, no, yo no. Gracias. Pero tú eres Dime de Venezuela, Venezuela, ¿no? ¿no? sí, mujer, ¿qué sí. está pasando aquí? No, ¿Qué, ¿Qué es lo importante aquí hoy? Ya está, ven, ven para acá. Ven votar, pa acá. votar qué. Que no a la constituyente. Vale, ya está. Gracias. Nada. Un poco tímida, niña, pero maja. ¿Qué se cuesta aquí? Hoy. Estamos en vivo. Y una de las que lo está viendo es Marianela Extremamundo, una periodista que es la que lanza todo lo de Venezuela Goma. ¿Qué Dime, se lo... Que ¿Eh? se celebra aquí. Sí, no, ¿qué es lo importante de hoy? Lo importante de hoy a los venezolanos le vamos a decir a Nicolás Maduro y a toda su comitiva que ya basta, que no lo queremos, que nosotros queremos un país libre que no queremos más corrupción en nuestro país, ni, ni más narcotraficantes cubanos, ni a él gobernando en Venezuela. Y Muy le estamos bien. demostrando al mundo, no solamente aquí en España, aquí en Madrid, sino que a nivel mundial hoy los venezolanos estamos celebrando que vamos a todos a votar sí, sí, sí. ¿Qué quiere decir ese sí? Que sí queremos el cambio, de que no queremos más corrupción ni más dictadura de la que se está viviendo en Venezuela y que hay gente muriéndose de hambre. Fenomenal. ¿Oye? Ahí vamos. Gracias. A ti. <risa> bueno, esta lo, lo tiene más claro. El pueblo decide. Esto se pone caliente, está muy bien. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal Cuéntame tú, ¿tú eres uh, voluntario o coordinador? Sí, o... voluntario. Cuéntame lo, lo importante de hoy. ¿Qué es lo importante de hoy? Bueno, el día de hoy estamos jugando algo muy importante que es el destino de nuestro país. ¿no? Estamos eh, impidiendo que el gobierno de Nicolás Maduro pues, cambie nuestra constituyente. Una constituyente que el pueblo eh, luchó mucho por ella en el año 99 y pues él arbitrariamente lo quiere cambiar. Aquí estamos haciendo de manera, muy, de manera voluntaria eh, estamos aquí asistiendo en masa a compartir nuestra expresión. a dar nuestra... No queremos que se haya ninguna nueva constituyente, que estamos allá eh, cansados también un poco de este gobierno y de este, de este, de este gobierno que, que ha pisoteado todas las leyes en nuestro país. Vale, gracias por ese suerte. Adelante. La prensa. Sí, es verdad, está. favor. ¿Por dónde? ver. Sí, a ver, a votar. a ver. A a ver, a A ver, a A ¿Para votar? ¿Ya derecho de expresar nuestro, nuestro dolor de libertad. estoy con mi familia, ¿verdad? aquí está Evelin, aquí está mi hijo Cristian, aquí está mi hijo Aristide, nos vivimos todos en familia. ¿verdad? Estamos un buen derecho de expresar la voluntad que sí queremos un cambio en Venezuela, que sí queremos la libertad, que sí queremos recuperar nuestro país para votar, las personas que siguen llegando para votar, las mesas de aquel lado están todas están vacías, están totalmente vacías, disponibles a que las personas que están llegando no van a de cola allá, por Estarán por aquí, amigo. No tengo idea. Vale, no tengo Porque. Ah, dime que, quiénes son los, los que gracias Vale, bonitas gafas, ah, son chulísimas. ¿Qué no, señor quiere hablar aquí? El día. El día de me telefonan. El día de me telefonan. me telefonan. El día le puedo, todos pueden hablar, todos pueden hablar. Ánimo, ánimo, ánimo. Bueno, aquí estamos haciendo historia, señores. Bien, aquí estamos en Sol. Le estamos dando esta de una demostración a Madrid, a España y de al mundo. Y demostrando Primero de tu nombre, ah, claro, claro, claro, claro. para que nos recuperar nuestro país y para hacerlo mucho más grande de lo que es. Bien, mi nombre es Cobo, soy venezolano. Estamos aquí en la Puerta del Sol ejerciendo nuestro derecho al voto, a manifestar que queremos una Venezuela libre para nuestros hijos. Queremos una Venezuela próspera, con progreso, para que más nunca ningún venezolano tenga que salir de sus fronteras a buscar un nuevo futuro. Así con que yo los invito a todos ustedes, a los que no han salido todavía, que todavía hay chance. Salgan y manifiesten. ¿okay? ¿Por quién? Por Venezuela. ¿Y qué queremos? ¡Libertad! Eso es todo! Up <laughs> to Редактор